Hoy contamos con dos decenas, del 20 al 29. Contando fresitas y nubes, en el 20 estamos y todos los 20 contamos. Hola chicas y chicos. Hola numerilla, ¿qué haces? Hola Espatia, estoy haciendo mi bolsa para mi El cole. Aprenderemos cosas de las plantas y los animales que allí viven y después jugaremos. Y el abuelo Median me ha dado estas dos bolsas de chuches. ¡Qué bien! Pero, numerilla, si te comes tú sola todas esas chuches en un ratillo, terminarás con dolor de barriga. ¡Que no hay patia! ¡Son para que invite a mis amigas y amigos! ¿Tú crees que tendré suficientes? Depende. ¿Cuántas chicas y chicos sois en clase? ¿Y cuántas chuches tienes? Pues sé que en mi clase estamos 26, pero no sé cómo se llega a ese número ni cómo se escribe. Tampoco he contado las chuches. Pues vamos a contarlas. Empieza tú que yo te ayudaré. Vale, mire Patia, aquí tengo una caja de decenas con 10 fresas. Muy bien, ahora sigue contando. A ver si puedes llenar otra caja de decenas más. Ya está, aquí tengo decenas llena pero no sé con qué número se cuenta dos cajas de decenas pues es facilísimo numerilla como tiene dos cajas de decenas escribimos el 2 debajo de ellas y si no hay unidades fuera de la caja qué escribiremos al lado de ese 2 pues si no hay unidades fuera de la caja escribiremos un 0 exacto numerilla al lado del 2 escribimos un 0 porque tenemos dos decenas, pero ninguna unidad fuera de las cajas. Y ese número se llama 20. ¡Ah! El 20 son dos cajas de decenas. Mira Hipatia, en una caja hay diez fresas y en la otra, otras diez. Exacto, numerilla. Diez fresas y otras diez suman 20 fresas. Pero aún me quedan todas estas fresas. Pues venga, numerilla, ve colocándolas de una en una al lado de las dos cajas de decenas para contarlas. Pero serán muchos números nuevos y no voy a poder aprendérmelos todos. Verás lo fácil que es recordarlos. Los aprenderás todos del tirón. Vale, aquí tengo una fresa más. Muy bien, numerilla. Con esa fresa ya tiene dos decenas, o sea, 20 fresas y una fresa más. Es decir, que tienes 21 fresa. Y este es el número 21, con un 2 por las dos decenas y a su derecha el 1 de la unidad. Vale, qué fácil. Pongo otra al lado. ¿Y ahora cuántas fresas tienes? Tengo dos cajas de decenas, que son 20 fresas y dos fresas más. ¿Eso es 20 y 2? O sea, 22. Y si pongo otra fresa tendré 23 y tres fresas. ¡Exacto! Y ese es el número 23, que se escribe con un 2. Y a su derecha un 3. Mira, siempre que tengas dos decenas, diremos 20. Y añadirás el número de unidades que vas poniendo a su lado. ¡Ah, vale! Mira, ahora tengo dos cajas de decenas que tienen 20 fresas. Y cuatro fresas más. Entonces tendré 24, ¿no? Numerilla, eso es. Y ese es el número 24. Fíjate que al decir 21, 22, 23 y 24 hemos cambiado la última E del 20 por la I del puntito. Y lo escribimos todo junto. Venga, seguimos. Ya he puesto 5 y el número será 25. Y ya, me parece que estamos juntando otra caja de decenas. Es súper fácil contar con dos decenas. Así es, Numerilla, muy bien. Y seguimos coloca otra fresa. Ahora tendré 26 con el 2 de las decenas y el 6 de las unidades. Y como en clase somos 26 niñas y niños, ya tengo suficientes para todos. Muy bien, Numerilla, pero sigue colocando las que te faltan. Ya ves que es muy fácil y así aprenderás unos cuantos números más. Vale, Patia, con esta hay 7 y ya tengo... 27. Perfecto. Si pongo esta otra fresa, ya tendré 28 más, o sea, 28. Fenomenal. Y con esta que es la última, pues ya tengo 29 más. Y este es el número 29. Muy bien, numerilla. Mira, imagina que aquí tenemos los 26 chicos y chicas que estáis en clase. Cada quien con su fresita. Y mira, ¿cuántas sobran? Pues me sobran estas tres fresas. Ya sé, una es para mi profe, otra para ti y otra más para mí. Gracias, numerilla. Pues que te diviertas en el parque con toda tu clase. No te vayas todavía, que ahora tenemos que contar todas estas nubes. Vale, me esperaré, pero pide ayuda a los chicos y chicas que nos ven y verás lo bien que cuentan contigo. Sí, Patia. Mira, aquí tenemos 10 nubes, que son una decena, y aquí otras 10 y ya tenemos dos decenas. ¿Y quién sabe cuántas nubes hay en dos decenas? ¡Eso es! ¡Habrá 20 nubes! Aquí está el 20 con su 2 y su 0 a la derecha. ¡Genial, numerilla! Ahora ve colocando las nubes que quedan sueltas una a una. ¡Vamos, chicas y chicos, contacto conmigo! Después del 20 Ya le vamos viendo el flequillo al 25. ¿Es que no lo veis? Aquí está el 26. Dando grandes zancadas le sigue valiente el 27. Comiéndose un bizcocho aparece el 28. Y para contar la última nube está el 29. No, el 29. Numerilla, te has venido arriba y has contado toda tu chuchas con una graciosa rimilla Y yo para no ser menos, quiero que observéis otra cosilla ¿Os habéis fijado que cuando el número 2 cuenta cajas de decenas Y lleva a su derecha el número de las unidades, ya no se llama 2, sino 20? Sí, bueno, 20 cuando a su derecha va el 0, que no se dice Pero cuando hay unidades, se llama ¡20! Más el número de las unidades que haya Muy bien, numerilla Cada vez está más observadora Y eso es genial Pues comiendo fresitas y nubes Me voy marchando, que lo paséis bien en el parque Jugando y contando ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego, Patia! ¡Chicas y chicos! Hoy hemos aprendido todos los números de la familia de los 20 Que todos tienen dos decenas Y van desde el 20 hasta el 29 Estudiad mucho, jugad más, cuidaros...